y buitas! Bienvenidos al canal de Deadbuitos. Hoy vamos a jugar un juego del escondite con mi hermana. Aquí ya estamos, así que vamos a empezar en Star Games. Ok, ay, Aquí ando. Oh, ¡Ay, ya, ya, ya ya! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ay! Se me mueve la cámara bien un feo. Ok, ahora hay que escondernos. Ok, ay, ok, vamos a seguir por acá. Ya hace tiempo que no jugaba este juego. Es muy pero está muy bueno, ok. Vamos a ir a perseguir a este chico que se llama José M. No. Ok, sigamos ¿sí? ahí. ¡No! Ok, hay que intentarlo de nuevo porque. Ya, ya, ya, ya estamos no. acá. Ya estamos acá, ok. Y vamos a agarrar moneditas, obviamente, porque es lo único que nos pagan. Ok, sigamos acá. Ay, ese chico. Ok, esperemos. De... Ay, no. 20. ¿Cómo que piggy? No se llama. No, es No, no es piggy. Ay. Todo random, aquí jugando ¡Ay no, ya son los ocho segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Wipi! ¡Ay no! ¿Cómo llegaste esta otra? Con mi ingenio y mi hermoso carácter ¿Eh? ¿Eso salió? ¡Ay no puedo! ¡Viene sí, para acá! ¡Viene para acá! ¿Dónde estoy yo? ¡No! ¡Ay casi lo logro! ¡Ah! No puede ser. Ay, casi, casi, casi lo lograba. Es que intento llegar hasta arriba. ¡No! ¡Ay, si me persigue la chica, me voy a estresar! ¡Ah! ¡Ay, aquí estás! Ese no eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. ¡Ah! Estoy en... ¡Estaba en una puerta! Ok, aquí. ¡Preséntate! ¿Sí ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡Ya viene! ¡No! ¡Hacia acá! No, es es el levillito. ¡No lo veo porque estoy concentradísima! ¡Ay, ya, ya! Yo soy feliz, por bueno, fin. Vamos a la no, vamos Ok, vamos, let's go. A ver, preséntate. ¿Cómo estás? Hola. ¡Ay, te, tra te retrabaste! ¿Qué? ¡Ay! Tienes lag, super lag. ¿Tú tienes lag? No tengo lag, tú tienes lag. ¡Ah, luck? la, la tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Música de Harry Potter. Yo no lo veo. Yo tampoco. Y ahorita que nos va a salir por atrás, ¿no? Ok Ya lo vi ¿Está aquí? Iba al lugar donde yo estaba Ay, no Corre, corre, corre Run Apúrate O sea, ya nos vio, pero no sabe cómo subir Run, go Go Apúrate Un poco de English No Ya, se... ¿Ya vi ¿Dónde está Liz? ¿Dónde está? Ahí Abriéntate por acá ¡Ya! ¡No! ¿Pero por qué? Apiéntate ¿Está acá? ¿Vale? No. Fíjate. ¿Está ahí? Sí, no. Ahí está Liz ah, Ya, ya, ya. Ay, grito como cabra. Bien. Ahora estamos aquí le vamos a llevar aquí. Esta es Ah, ya ya la vi, ya la vi el chico que. Pero ¿por qué por qué rayos bajamos, Gana? No, Gana. el o chico no, que algo. ¿Ahora cómo rayos vas a subir acá? Dime. Ay, salta fuerte. No puedo. Pero creo que tienes que presionar ese botón negro. ¿Cuál? Salta, sigue por acá. ¿Ves un botón negro? No. Tienes que saltar la caja. Ya, ya salté ese botón negro. Me saltó la caja. ¡Aviente! Ok. Por Narnia! A la caja no, tonta ¡Ah! Vamos a subir acá. ¿Dónde estás? Ahí Salte. Ok. ¡Uy! ¡Ay! Y no intenten esto en casa niños no sigan nuestro mal ejemplo pude, pude, pude. Sigamos, sigamos, sigamos Cárrale, cárgelale, cárrele ganar saco? Hay que ganar, vamos Ya lo vi, Le? Nos vamos a ¡Tadadad! morir ¡Tadad! ¡Tadad! ¡A Hanna ah, Hanna, Hannah aquí nos puede matar, lo sabes No es cierto pero ya lo vi uh, Ya lo vi, ya lo vi que está matando Eh, yo creo que ya Ya Go, go, go, go, go, go Apárate ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio. Ya nos vio. Yo voy a, voy a ir a un lugar Ya así. viene, ya viene. ¡Ay! ¡No manches! No, ya me mató. ¡No! ¡Ya fue a un lugar que tú! ¡Hana! ¿Qué? ¡Hana! ¡No! Hana. ¿Por qué? Estoy escondida detrás de una caja porque me teletransportó mal y entonces me caí. Pues. Ya vi dónde me caí por mensa, así que ahora estoy si escondí acá. Escúndame, Edith, que estaba, estaba en el escondite donde tú estabas. Ay, no. Ay. No me vives los 15 segundos ya. Okay, ok, 13. 13 Ay, ah, ya tiene mi edad. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. 11, ahí está. Ya lo 13, ven. Ahí 13, está, 13, esa, esa. ¡Chico, cuatro! Ya no nos faltan 10, segundos. Vamos a salir dando. ¡Wow! ¡Ganamos! 3, Miren, ahí está mi nombre. Edith Buitos. Apréndaselo bien. ¡Edith Buitos! Ay, ah, no, dice disbuitos bueno, Ok ¿Qué mapa uh, nos toca? ¿Qué mapa nos toca? Nos sale el mismo? Mm. Ok Dígan, Comenten, chicos, eh, en las redes sociales ¿sí? Oh, ay. sí, han jugado este juego Ok, okay chequemos quién busca Ay, no, por favor, que no toque yo, que no toque yo A ver, vamos, no. vamos no. Oh, no. No. Ay, Te tocó a ti, bla. Jejeje. ¡Estoy congelada! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Como tu corazón. Sabía que... ¡Y por qué de repente me tan feo! ¡Yo quiero... Mi Miren, vamos a burlarnos de la Hanna! <ríe> ¡Miren, ahí está! ¡Uh, uh, uh, Uy, ¡Me voy a uh, uh, uy, uy. sabía que no tenías corazón, Daniela? Por eso te, te congelo por, por malvada. ¡Ya todos se fueron! ¿Y pues qué quieres? ¿Que se queden ahí contigo? ¿Que sean amigos forever? Pues nadie se va a quedar contigo, fíjate. Ay, ay, ay, mi cámara se está retrabando, chicos. Perdón. Ay, ay, no, ay, no, no, no. Ok, ok. Y por cierto, sigan a César. César 212. Ok, ya. Sigamos. Salta. Salta. Ok. Ok, ok. ¡Oh, uy, uy! ¡Moneditas! Podría. Ahora tengo una, pero si no se Pero me gusta el dinero. Uh, uh, uh, uh, y tengo mucho dinero Si saben de qué frase de película es? Comenten todos! Qué chévere Ay, más dinero ¡Ah! ¡No! ¡Y mis monedas! ¡Mi dinero! ¡Me engañaron! No debía presionar ese botón Acabo Ok, tenemos un lagarto que un, Bueno, una serpiente Perdón, pensé que te confundí con Que eras una iguana Ok, ah, tenemos un sombrero de papel Y busquemos dónde estar ¿Tú? A ti te salen lucecitas, ¿no? Sí Ok, no te he visto ¡Ay, ya, ya te vi, ya te vi! <risa> ¿Ya la vieron? Es esa, esa que parece que es un hombre Yo, yo te estoy viendo uno? Uy, pues aquí ando con una amiga Que dice fiesta soft Freddy soft Ya había alguien Ah, pues intenté buscar, pero yo soy invencible ¿Me quiere tirar? Ay, la muy la muy muy gringa me quiere tirar gringa peliteñida como Patricia Fernández ay ya, la, ya te vi Soy el ya te oí. Soy un, pues, pues, déjame déjame de por favor de nuevo. déjame Ok, ella creo que no sabe que estoy grabando ya perdí a una ay no me metí aquí. Se, se cayó por la borda no, ella se cayó por la borda. La estamos espiando, mi amiga y yo. ¡Ay! ¡Qué lista, Hanna En tu cara se fue. Nunca vas a poder encontrarme. ¡Ay, no! ¡Ay! Hola, ¡Ay, no manches! ¡No manches, no manches! ¡Ay, no! ¡Mi cabra por fuera! ¡Ay, ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda no. no! ¡No, no, no, no, no! no ayuda por favor! ¡No, Daniel! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! Sí, sí, sí, sí. Déjame por favor, déjame soy una hermana inocente, tengo muchas cosas por vivir, soy joven y bella. Oh, déjame por favor. Sabía que iba a matar. Dígale dinero, entonces no será sé, de no mí para ganar dinero para que Me morí, Hanna. Eres cruel y, por, y vamos a ver donde, vamos a espiar dónde están los demás para nunca decirle a mi hermana. Oh, Uy ha ido uy, te estoy vigilando, Hanna, te estoy vigilando, ¿por qué no me escondí a ir a un mejor lugar? Ay, todo por todo por la codicia de dinero. En la casa la tompe, entonces voy a ir a, abrir, si voy a ir mucho Y a alguien. Le veo las patitas. Contra... No te veo, así que hay una yo sé dónde ya está gente. Qué bueno que mataste a alguien, Ay, ya te vi, ya te vi, bueno, todo sí, feo estás. Estás bien feo, Jana. Me dijeron 100 en la tonera. Chequeo chequemos chat. ya vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a poner sierra. Y la película de Ay, ya, ya le mandamos. Ok, ay, no me olvidé que no puedo. ¿Cómo rayos no puede verlos? Sí. Aquí ya, ya estamos vigilándole y vamos a ver todo lo que, está, pues, lo, todo lo que estás haciendo, Daniela. Ya hay alguien. Ah. Voy a darte un besito para que se haga. El... Uy, uh, ya te mató, ya la ya mataste, no lo alcanzó. No sé, chicos, ¿no vas de la mitad? Nadie. No hay nadie que se esconda ahí. Voy a. escoger un nuevo lugar que siento que van a estar en el closet. Me siento. No, porque ya somos de segundos. Que, que este amigo está en la silla y acaba de pasar cerquísimo, cerquísimo de aquí, cerquísimo. Uy, uy, uy, tiene una estrella. Ok, ahí no. Ok, oh. luego me dices quién es tu diseñador, eh. Ok, no, otra vez le toca. <risa> ¿Por qué? Porque te eché la sal. Bueno, pero ahora tengo una diferente skin. Uy, uy, uy. A, ver, vamos a ver, vamos a burlarnos un poquito de la jana. <risa> mira, mira. Ay, esto bien feo. ¿No uy. dijeron bye. Bye. Por, porque tú. tú, tú, tú, tú. <risa> Pizza. Bye. Hoy vamos a meternos por acá. Ay, eso es bueno. ¿Cuánto costó el esquema o qué? Somos un... On? ¿Somos on? Ah, ok, entonces... Sí. Ok, vamos a ponernos acá para poder saltar y nos vamos a meter acá atrás. Okay. Ay, no manches, no manches. Debemos saltar, debemos saltar. Ay, no, no. Ay. Nunca vamos a poder meternos ahí esa caja. Ok, vamos a intentar. ¡Ay, no! ¡Ya viene, ya viene! Mejor me escondo en otro lugar. Aquí sí, aquí. Ya, los tantos pasos. ¿Tienes platicando con la doña Marta? ¡Eh! ¿De dónde ¡Eh! ¡Y me gana un ordenito! Nos vamos a meter acá detrás de las Coca-Colas. Eh. ¿Serán Coca-Colas o serán A ver, amor. Por acá. Aquí, aquí. Okay, okay. Aquí nos metemos y somos incon Ojo, y aquí nos metemos Y... ¡Ay! ¡Otra cadita. ¡No! Aquí, aquí, aquí, ahí Ay, todo por Yo estoy escondido en un escondite Que jamás no se pueden encontrar Porque son. Es un... <risa> no, ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a estar viendo tu pantalla? Yo no soy hacker como tú Ay, yo me yo estoy, yo te estoy viendo No, de ver a alguien. no mentira, no te puedo ver Soy, soy irreconocible, o sea, nadie sospecharía que estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? Ah, es aburrido quedarme aquí nomás En el mismo sitio Pues yo no te veo ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no se queda quietos? ¿Ah, ¿Pues quieres que nos dejen matar o qué? Como tu lógica, ya mataste uno y somos once Uy Dios, si están eso, ustedes no serán malos como las personas Ustedes déjense matar Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que se dejen matar en el juego, no? ¡Ay, me caí! <ríe> eso te pasa ay, ay, ya vi dos amigos que está, se están burlando de tienda saltando Acá va a ver a la chica que odio no me quiero bajar porque sé que me vas a atrapar, pero. No, no. No. Mmm, no. -hmm, vamos a arriesgarnos. ¿Y todo el y te... ¡Ah! ¡Sí, fado! ¡Sí, pudo! ¿Qué? Yo. ¡No! Ya te le encontré su pegada. Ay, no, no, no, no. no. Prefiero, prefiero. No, no, no, no. Yo estoy escondida en las Coca-Cola Ese es el mejor lugar que me Quiero una respuesta ahora Mate a la chica que me está haciendo bullying es que hace... Eso es bueno eh, en... ¿Sí, Vengarte ¿Sí, de tus bullying ¿No? ¿Sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Es muy bueno Puitos pues, acaba de pasar por aquí Y ni siquiera me vio No, no te van a ayudar, no te van a ayudar. No, no, no. ¿Cómo que te prefieren a ti? ¿Cómo? ¿En serio? Toda mi vida me vi engañada y, y pensé que me preferían a mí. Sí, se hacen famosa por mí, no por ti. Ay, no puede ser. Ay, es que me da miedo, no quiero perder otra ronda. Ay, ok. Ay, ok, es que... Ay, mira, vamos a, mira, vamos a mirar tu pantalla Ay, nunca vas a poder encontrar mi lugar, es súper, súper, súper oh, oh, oh. oh, oh. Nunca vas a encontrar mi lugar, yo no, ya no estoy aquí Ay, mira, ya pasó un buen poquito de vida. mira, mira, mírame Aquí está. mira, no me pudiste encontrar, no creas la muy, muy, la súper, súper, la más pro aquí en todo Ay, no, sí. Es que no han puesto más tan bueno. mm. Ok, no se ¿Sí han puesto tan bonitos todos. Ay, a ver si... Bueno, nos tocó uno, uno simple. Eso es bueno. que ¿Cómo que me toque a mí? No. Me salgo del fuego. Ay, no te salgas. Eso, esas no seas mala perdedora como Hannah. Ok, que okay, ya le tocó a nuestro amigo que, empanada, Ah, no, por eso fue así Empanada, amigo empanada, empanada Vamos a burlarnos de él ¡Ay, qué otro, ¡Ay, no, mejor me lazo! Yo también Ni me burlo de él! ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Pul, ya encontré una No, ya, ya no, no me importa Mi dinero me vale Me vale, me vale chetos, me no sos importa sos el dinero La otra vez fui codiciosa y no me fue nada bien Así que vamos a saltar por eso negrito ¡Ay! ¡Se fue! Estoy con una amiga ¡Ay no! Casi, casi, casi, casi Casi chicos, casi, casi ¡Ah! Un chico casi me ayuda Me ayuda a subir Casi me ayuda Casi me ayuda ¡Ay chico! ¡Ah! Okay, okay, tengo que llegar a la silla ¿Ok? ¡Uy! Puedo hacerlo, puedo ¡Uy! Chico, ya, ya no, Vamos a poner aquí Entonces voy, voy a llevarme lugar no, se aquí esta. Me quiero... Ay, no puede ser no, es que ya, me ya ¡Ah! Vale. ¡Wow! Estoy, estoy en un lugar súper alto Donde nadie me puede encontrar, agarrar, nada Ya te vi. Ay, sí, a ver, ¿dónde estoy? Aquí ¿Dónde estás tú? Aquí. A ver, salta ¿Dónde estás? Ahora voy a saltar donde estoy yo Ya te vi Y ahora ya no ay, ya no, no lo ir de aquí? yo ¿De ay ando con una chica que me siguió. ¿Cómo subiste? Por obra de abra Cadabra. No quiero subir. Pues no te quiero decir. <risa> ok. ¿No me con una chica? ¿Quieres estar segura? ¿Te quieres arriesgar? Sí. Ok, entonces tienes que irte a la a la mesa que tiene una plantita. Lógrate subir a la mesa y luego ver a la maceta. ¡Ay no! no! No, no le hagas caso, no me hagas caso, el chico iba. Ahí, ahí está, va a venir a mi escondite. No. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay, no, ¡Ay no! ¡Ay no, manches! ¡No manches! No ay, ¡Ay, ay, ay! Ana, no vengas. Me están persiguiendo. Ya sigo caminando. Se moví, Estoy seguro que van a... me están persiguiendo, dime la verdad. Estoy tirada en el suelo, Daniela, ¿cómo subiste? Por favor, ten piedad de mí, ten piedad ¿Dónde? Necesito que me ayudes ¿Cómo subiste ahí? ¿Cómo rayos subiste ahí? No, o si sea, me estaba persiguiendo. Ya me dio medio, ya me dio miedo ¡Ah! Ya me mató no, ya ¡Ay! Feoso um, ya estoy con una mesa mm, No, no me, no me salvaste Y ando viendo Dónde están todos, todos tenían mejor escondite que yo ya, aquí te ando viendo, te andamos viendo. Me estoy arriesgando. Sí, te arriesgando mucho. Ahí por ahí me mataron. ¿Ves? Eso, esa platita negra. Sí, súbete y no, súbete a la a la silla. No puedo. Súbete a la silla. Ah. No. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Pues dices que la silla. Ok, nunca fui por ese futuro, a ver. Ya ¿Y ahora? Ah, ¿Salta? No, no, no. Y ahora métete la maceta Ya Ya ahí estás es es Quería subir te ahí? Te ¿no? subiste? Pues, Acá de mudarse, ¿no? Bueno, ahorita ya cuando se acabe las rondas ¿Ya? les digo a... Ok, Hanna les quiere mostrar su hermoso escondite que se escondió Muéstranos ¿Esta ahí es tu casa? Ok, está bonito. Tengo una este de, de, de, de zombie. Ok, bueno, ahorita les digo cuando se acaba esta ronda. Bueno, Wito, ya acabó la ronda y pues ganó mi hermana Daiki y Beth, que fueron los únicos inteligentes. Ok, ya estamos acá. ¡Ah! Sí, ¡Ting, tín, Yo también. Con oh, la mesa de villa. Bueno, <ríe> no, no, no, ya sé dónde no esconderme. Okay. Camino, a, mí no, a mí no. ves, ves. eso sí, eso es de doblo, Esa tengo dos niveles. No, chicos. Okay. Sí, Vamos a borrar. Oso, uh, ya. Run. Run. Apórte. Apúrate. Apurate. ¡Ay no! Ocupo, me voy a meter en otro lugar donde sé que no me voy a subir la escalera Y no voy a ser codiciosa ¿Me voy a mm, Ok, vamos a ir por esta vasita. ¿Puedo una boda de doble? ¡Ah! monedas ¡Dinero! Tengo oh, mucho God, dinero. dinero Dinero no, me sabe, está está Dinero Me gusta el dinero Ok, ¿otro? ¿Otra monedita? Ay, Otra otra, yo estoy recolectando dinero ¿Ya estoy muerta? Aún no, no Ya me a mover Muitos de corazón Díganme adiós Nadie no, te quiso hey, Quítate, quítate, quítate Estoy en un sillón, ¿y tú dónde estás? Hay una cama ¿Hay una cama? Sí ¿Y está la chica por ahí? No o sé, sea, no Pero hay una guada donde te transporta. La... La ¡Ah! Vamos no sé. Ay, dinero Me gusta el dinero Voy a poder ir por si blanco no. Ah, ya te vi Uy, ¿El de la chica viene para acá? No. ¿Dónde está? Ah, ya la vi Tengo que pasarte Desapercibida, ¿a dónde me recomiendas ir? A la tele ¿Mm? O en donde yo estoy ¿Ya me viste? Sí, ¿cómo lograste llegar ahí? Dime Subiendo las escaleras de metal es muy arriesgado, ahí está la chica Me, podr, me podrá matar Y eso no, eso no me daría dinero ¡Ay, no! Me caí No, me voy a subir por la... la... Vi, ya la, vi, ya la vi. ¿Me va a seguir? No, me no está siguiendo a mí Ana, No, por favor, no la traigas a la guitarra Guitarra no, no seas... No, la me por mi botón ¿A dónde te teletransporta? transporta? viene, la osa, sí, ya me sí, ya me ¡Edith, ¿Dónde está? Yo estoy en el sillón Yo nomás veo que una gente corre Pero no veo a la chica ¿Cómo subiste? A la guitarra ¿Eh? Estoy en la guitarra detrás del mango Ya la vi ¡Hana no! ¡Por acá no! ¿Para que no! ¿Daniela? ¿Daniela? Has muerto Enfrente de mi cara te vi morir, Daniela <risa> Est Elite está aquí a mi lado <risa> Ay, me da miedo, me da miedo, me da tentación porque no quiero. Estoy acá, estaba acá. No lo sé. eso se lo llamamos, que es una persona que es muy distraída y despistada. Ay, no, sentí. Ay, no, aquí está la chica, por acá está, por acá. Buitos, les voy a hacer una promesa. Cuando ya quede como. 10 segundos o 20 Ya me voy a salir de mi escondite Y vamos a salir Vamos a dejar que la chica nos persigue Hasta que ya queda el tiempo Es muy arriesgado pero haremos eso Y es un buen escondite ¿Quieres verme morir? No voy a esconder la ratonera ¿okay? sí, Camina bien alto Camina bien alto pero no salga ¿No? No salga No salgo, ok, no, no salgo Ella compró algo para caminar alto, pero... No, pues sí, tiene Robux Ok, hola, vale quitada no no, no, no me digas eso. No, no me digas eso. No me digas eso. Hannah, ya, no. te vio, ya te vio. ¿Ya me vio? Ya. ¡No! no, no. Ay. Me mató. Me mató cuando ya faltaban nueve. ¡Uso! Oh, ¡Ay! No, odiar es una palabra fuerte. ¡Ok! Ay, ¡No puede ser! ¡Era mío! ¡Era mío! Yo te dije que ves. Cuidado con ella. ¡Ay! Pero pues, lo menos, eh, ya faltaban nueve. No, y seleccionar mapa. Ok, ¿qué mapa nos toca, por favor, que nos toque. El este mapa. Sígueme, ¿okay? ¿ok? Si no me toca ser buscador, sígueme. No va a tocar mí. Algo me dice que va a tocar a mí. Sí, soy yo. Soy el buscador. Ay, ¿siempre piensas que te veo la pantalla o qué? Es que tiene también un paréntesis de coco. Ay, te dejó, cómo me sale. ¿Por qué tengo un skin de chico? ¿Cómo se puede checar? Te tienes que ir a shop. Shop, ok. Ay, no, no quiero esta. Dinerito. Pero tienes que ganar dinero. Okay, no sé qué rayos hice. Yo que acabo de comprar algo, pero. Equipo. Hey, ya. No te vas a equipar la mora. ¿Por qué? ¿Pues sí? ¿Ya tienes esa? Creo que sí. ¿Cómo que creo que sí. Ya. Ay, pero aún tengo el chico. ¿Por qué? Porque. No la a o sea, hasta la otra donde se te va a poner Ok, ya ¡Ay, qué bonito, Daniela! ¿Te viste? Sí, ya te vi Voy a huir Ay, huye, no importa, te voy a encontrar donde estés ¿Cómo No sabes dónde estoy <risa> Ya estoy aquí, Daniela ¡Rah! No es cierto, mentira, o sea, no te veo ¿Qué me compatas. Que no, no es cierto Es educada, Danielita No es bueno ofender a la gente Si, ah, si es mayor sí. que tú ¿Dónde están? Ya te vi Yo no te veo Ay, ¿dónde, dónde está la gente? Se esconden demasiado bien voy a decir? Pero no me vas a decir ¿Ajá. ¿Qué? Uno está en la pisada en el bodado, Ya vio uno, ya vio uno, ya vio uno Transpórtate por donde nos unimos, ¿no lo nego. No veo aquí. ¿Desapareció la chica? ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está la chica? Ahí ya te vi. Ya estamos persiguiendo, ya estamos persiguiendo. Ya. Mate. Ya la maté una chica, pero no a esa chica que dije que querías que matara. Vete a las ruedas. ¿A las ruedas de gente? Vete a las ruedas. ¿Ya estoy yendo a, cual, a las grandes o a la que nomás tiene una? Vigil, chécala Ok Checa que no hay nadie Estoy checando, estoy checando que no haya nadie Ya te vi hmm. No te mataré Pero pronto no ¿Cuál botón? A donde nos subimos Ya vi una chica Hay una espantela pintuda. Ah, Ya se cayó una ¿Me caí? Uh -huh. Una estaba en la pisada, ¿la viste? No, pero voy a otra vez intentarlo. Porque yo no me rindo. Porque entre ser y no ser, yo soy. Así que vamos a por Camina rápido, ¿quieres? A ver, este... Este monito no es, así que... Este tampoco lo... ¡Ay, no! Mano cayendo, no puede ser. Soy un pésimo buscador. Apenas he matado a dos. Y no voy a dejar que me mate. Te estoy ayudando. Eso es bueno, eres buena, pero... No me tienes que matar. ¿Cómo llego hasta yo? Espérate, compa, nos ayudamos. Mm. Fue mi ilusión, una chica. A ver. Ahí tengo la cámara muy cerca. Ya. ¿Qué hay... Okay. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde, Ray, que estás hecho? Nadie. No, no encuentro. Vi a alguien. Vi a alguien que está aquí en la mecánica, así que voy a ir para allá. ¡Uy, qué bueno! ¡Que hay que volver a ¡No! puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ok, podemos hacerlo. Ya casi, ya casi, casi Los chicos deben estar aterrorados Porque no, no los han encontrado Deben estar burlándose de seguro De el que le está buscando Porque Tengo no una chica mecánica. ¿Dónde está? Mecánica. No, ya está de cajón los ojos. Llámate otra chica, ok he eliminado solo dos de 10 Las papás Estaba aquí ¿Qué? ¡No! ¡Ay, ay! <ríe> Siento feliz ¡Ah! Solo te faltaba la chica que te dije ¡Ah, pues maté a todos! <ríe> yo pues maté, casi maté a todos Eso es bueno, yo pensando que era al revés Bueno voy a tomar Ok, vamos a esperar otro mapa Pero ya encontramos escondite Soy con mi amiga Nico Aunque pensé que era la buscadora Aquí está Y bueno, vamos a quedarnos acá Hasta que pase algo divertido Ahorita les hablo Chicos, acabo de descubrir Que mi hermana es Que mi hermana es La que busca O sea, no sabía esa información Súper valiosa. Guau wow, Me encanta Y si aprende porque estoy está murmurando Es que ella está aquí A mi lado bueno, quedo con Nico Y no la voy a traicionar por nada del mundo Ok, Nico Estamos juntas en esto, ok Sí, ¿no? ¡Hana! Sí. Yo vi una persona que estaba Por el árbol del inicio ¿Eh? Que vi una persona que estaba Por el árbol del inicio No voy a ir. Pero acabo de ver a Uy, qué bueno, Daniela que qué bueno, nos andamos burlando de aquí aquí mi amiga y Nico y yo aquí anda saltando y se... ay no, ya se cayó Nico, Nico uy, veo monedas, no sé si por ellas o no, no. mejor me ¿Este chico se está burlando de mí? ¿Ya, ya viste, ya viste, está la persona acabo de ver a la persona que está buscando Ay, eras tú. Oh, no Ay, tocó el ático. Qué bueno. Es un mapa nuevo. Así que se lo voy a mostrar paso a paso. Ok, ahora vamos a llegar. ¿Ya le toca? ¿Quién le toca? ¡Sí! A ver No, no, no creo que me toque a mí. Ves, sí, que no me quería. Fernandita linda. ¿Le tocó Fernandita linda? Qué linda tiene. Ay, aquí la chica. De nuevo, del oso es que a muchos les gusta comprarse la de losa, no sé por qué. ¿Dónde estás? Mm, me caí. ¿Dónde estás? Salta donde estés. Bueno, no, esa moneda es mía. ¿Dónde está? estoy diciendo que es mía. La lámpara. Ya te vi. Eddie, ya nos van a comprar. Vamos. No, no puedo. Hagamos una pirámide. Es que quiero esas monedas con toda mi alma. No, chico, ya las agarró. No, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan cerca? Y Yo estoy a la bicicleta, arriba de la bicicleta. ¿Por qué te subes ahí? Porque, porque sí, ¿no? ¿Y cómo te subiste? Chimina, todo mío. Sí, no suena, Vamos a subirnos a una escalera. Perfecto. ¿Por qué, qué dejamos más bajarte de la escalera? Porque es un mejor escondite que la bicicleta. ¿En dónde? La escalera. ¿Dónde está? Da. Ah, pues la escalera está en el piso clavada porque una persona la utilizó para subirse. Ya lo vi. Ya ve chicos, me voy a morir. me voy a despedir. Me he de la muerteja. Uy, oh, puedo ver todo. Ay, tiene un cuadro, bien bonito. Estoy en un lugar bellísimo con vista al techo y tiene la mesa de billar. Tengo varias cajitas. ¿Cómo? Es un lugar bellísimo, ¿sabes? Deberías visitarlo. ¿Cómo te subiste? Eh, me subí por una escalera. ¿Y estoy viendo? O son un de color? Por una hermosa escalera color amarillo estoy viendo el chico. Y me gusta subirme acá porque todos me pueden ver y me van a preguntar cómo te subiste. <risa> ok. Vamos a ya. esperar a ver si Hannah llega. ¿Ya llegaste? Ah, uh, no. La ya la escalera. Ajá, me subí en escalera escalera, como tú dices. Pero no sé qué llegarme porque estoy en un lugar también bueno. Okay. Estás en el lado del vaso azul. Ok, ya me matado. Sí. Okay. Acab, Acaba de ver Que el chico estaba ahí pero no quise avisarte Voy a irnos a la escalera marina. Me lo vas a traer Ya se va a subir ¿Te mataron? Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. No No me digas que ya se va a subir ¿Está en la escalera amarilla? Y él está por acá uh -huh. Ok Vamos a esperarnos un ratito Chicos vamos a comprarnos la mascota Ok, Máximo me puedo comprar El ojo este, Ay no, no que no me oh, quiero me comprar este No Tengo, puedo comprar un murciélago El dog es el más caro Me puedo comprar el murciélago No, ya me mataron pero ¿Vale la pena? Sí, voy Perfecto, gracias por su compra equipo. Ok, Tunes. Solo hay una chica modada y un y. Y al chico digo. Equipo. Equipo. ¿Cuánto cuesta esta? Emma. Free. Me quedé joven. Equipo. Bueno, gano. Gano. Un bajo. Ok, ya. ya. Ah, ganó alguien. Yo ni enterada. ¿Qué? Me pasó? ¿En serio? Uh -huh. Ay, qué bueno Que mató a todos Pero no me gusta que me mató a mí Se Nos está diciendo musca ¿Musca? Uh -huh. Ah, ya vi Nel, lo hice porque Porque se le subió el ego demasiado A ver aquí me toca. Ay, tengo un buen de laca Ok, it's loopy 5 hmm. A ver, quiero mi patito Ay, aquí lo tengo ¿Qué feo? Tengo un bloque Mira ¿Dónde estás? Un no, aquí mira, ¿No, ¿no tienes nada? ¿Sí? ¿Tú ves mi murciélago? Sí, pero tengo un bloque yo Sí, es un pato Ay, ¿Aquí? Uh -huh. ¿Aquí? ¡Tira! Ay, no, no me, me, no, me dejado, no me has dejado Hola Yo para acá. ¿Salto? Ven para acá ¿Por qué todos huyen, Hanna? Me Ay, me da miedo, Hanna, me voy a caer no. Salta acá. Hanna, me va a dar miedo saltar Ya, ah. yeah, ok, ya, yeah, ya pasó, ya pasó ¿Estás seguro seguirte? Nueve 8, ¿qué? Esta me está saltando. Ya, salte. Ok, ya. ¿Sí? Súbete, todo este el escalón lento. A ver, quiero subir más rápido. ¿Eh? A ver, quiero subir más rápido. Uh, obviamente. <risa> obviamente. Sí. No, apúrate, no que eres mi guía. Ajá. ¿Pero tú, ¿Dónde estás? Escóndete aquí, ven. Aquí, en las hojas. Esconderte en otro lugar. A nuestro lugar es muy obvio ese lugar. Vamos, let's a go ver? together. Yeah, yeah, yeah. vamos. ¿Dónde están? Hay otro lugar que está cerca de aquí. ¿Sí? Acá? ¿Dónde está? ¿Aca? Hay una casita de un perrito, qué bonito. Me voy a, me voy a esconder ahí. Hay dinero. ¿Lo Sí. No, ¿por qué? Este es un lugar bien hoy. Yo quiero ir donde esté el dinero. ¡No! ¡Me okay. caí. Sale un lugar mejor. Adi? Estoy yendo a, un, a algo que me a una monedita. La, el dinero me está llevando, Hannah. Me está llevando. Que no me digas esa monedita, es una trampa. Estoy ahojada porque me dieron un bloque. Dinero. Mucho dinero, eso me gusta. Yo no soy tan novia para gustarme. Estoy abajo de las mesas de madera. Okay, mi murciélago me está persiguiendo a todos lados. ¿Qué? Let's go together. Yeah, yeah, yeah. Muy moneda! ¡Sí! ¡No! Está perfecto, perfecto. ¡No te mis monedas! ¡Es mío! Ok, disculpen, chicos, el sonido, pues, que está lloviendo en mi casa. Acá hay monedas. Y son tres moneditas. Tienen escrito mi nombre. No, yo veo que tiene una R, Jana, no tu nombre. Si no, tuviera una H. Ok, ok, ok, voy por esa moneda. Y nadie me lo va. Ay, esto sí que... Ok. Impe... Ok, ay, mira. Ok, estoy. Las monedas no son infinitas, ¿no? No, el dinero me llevó a la codicia, no. ¿Es que no, pero lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Me anda persiguiendo. ¿Dónde? Me anda persiguiendo, Daniela. ¿Eh? Ya también. ¿Me está persiguiendo? No, ¿No? Vete la masa. Vete abajo de la mesa. ¿La mesa? ¡Me no, está persiguiendo! ¡Ya me vi! ¿Me está persiguiendo? ¡Me está persiguiendo! ¿Me está persiguiendo? Ah, no, ayúdame! Ok, ok, vamos, vamos, vamos ¡No saltar! Estoy intentando saltar Ya me mató, Hanna Bueno Me quedaré aquí Viendo esta cara Sabía que iba a ir Ok, ¡ya te vi! Ya te vi ¡Ya te vi! <risas> bueno, ya acabó esta ronda. Y, y esta, es la, esta va a ser la última ronda final, la decisiva, ¿ok? No, no te, no te gastes. ¿Por qué, mapa hemos hecho? ¿Te hemos, ya hemos hecho, hecho todos, Hanna. Sigue a las escaleras, sígueme. Ah, esta vez yo te guío, no sé. No, sí. Ok. Bueno, vamos Ay, sí, sí te voy a guiar Ahora no, te voy a hacer mi guía Ay, se puso negro y pongo a ti también Sígueme primero sal Ya Ahora vete para acá Ya ¿Me estás siguiendo? Me estoy siguiendo Parecemos estudiantil Agarra la monedita no sé, se me bugueó bien feo. No, no, eso. Estoy saltando, tengo un bug bien raro. Ok, ya, ok, ok. Ahora vas a ir a las después de perder tu tiempo agarrando dinero, Ajá. estamos haciendo bien los pasos. Aquí decía perder tu tiempo agarrando dinero. Ahora vas a ir a las escaleras amarillas, que es lo importante. Ey, ya hay muy poco tiempo. Sí, eso es el propósito, que sea que te vayas, salves tu vida en muy poco tiempo. No, no, no, ya. Vamos, apúrate. Vale la pena escondite. No me estás siguiendo, ¿verdad? Ya, sube sus escaleras, aparte. Ya, estoy no, no te veo. Me saco del juego. No, no manches. ¿Sí quieres? tengo el internet de la NASA, obvio. Algo? ¿Te harías eso por mí? Te saldrías. Ya me salí. Ay, esa es una Ay, buena no, amiga. No, no, no. Y aquí con el, el internet de la NASA me despido y espero que les haya gustado el juego. Y les voy a dejar el nombre en la descripción del video para que puedan jugarlo. Y bueno, y ahorita luego voy a subir otro video, así que espérenlo. ¡Muah! Gracias. Adiós. Denle like, suscríbanse y chao. Pásenla bien.